No, yo me lo encontré después. ¿Te lo encontraste entonces? dónde fue te lo encontraste? En mm, Madeja. ¿En Madeja? Pero dicen que porque es te llevaste varias verdad? No, no. ¿No? Es la primera vez que tú haces esto entonces. ¿Ha caído el precio? Sí, pero no por, ¿Por eso. No? ¿Por rojo? Sí. Pero dicen que tú también robando bombas y otras cosas. No, no, no. No. no. Eso es mentira. ¿no? Sí, mentira, es mentira eso. Entonces, ¿dónde por qué te lo encontraste? En Madeja. ¿De dónde tú eres? De pareja Es verdad que él comete su fechoría Yo me veo envuelto en esto, me da vergüenza Yo soy cristiano Y yo soy una figura pública, trabajo Soy empleado por educación Lo que pasa es que el sistema, usted sabe Envuelve a la juventud y estos vicios Y la cosa, como, como se está dando la cosa en este país En verdad sí, es, es autor de ese hecho con la ¿Y entonces que su hermano es víctima de la situación actual, del sistema actual? Eso, a eso qué, me referí por el sistema, usted sabe cómo están las cosas, y ese vicio, y, y la situación económica, y él tiene ese vicio que tiene. Y él es paciente de VIH, y él para pa mantener el autoestima en alto, tiene que usar el vicio, porque él es paciente de VIH, y él roba, en verdad él roba. es de robo yo no sé, porque yo no lo vi, pero yo no lo dudo, porque en verdad él otra vez se ha robado. Sí. No, yo me lo encontré después. ¿Te lo encontraste entonces? ¿Dónde fue te lo encontraste? En Madeja. ¿En Madeja? Pero dicen que porque te llevaste varias, ¿verdad? No, no. No, es la primera vez que tú haces esto entonces. ha caído el precio? ¿Te ha sido el Sí, por por eso. ¿Por robo. Sí. Pero dicen que tú también robas bombas y otras cosas. No, no, no. No, eso es mentira, ¿no? Sí, es mentira eso. Entonces, ¿dónde fue que te lo encontraste? ¿En Madeja?